Hola, tenemos una buena noticia para ti. Movistar ya cuenta con servir. Acércate a los centros de experiencia Movistar y serás atendido a través del servicio de interpretación virtual. Para saber dónde están ubicados los centros de experiencia Movistar, mira estas imágenes. Bogotá, Plaza de las Américas. Bogotá, Suba, Alpaso. Bogotá, Centro Mayor Bogotá, Floresta Bogotá, Parque Central Bavar Bogotá, Calle 103 Bogotá, Chapinero, Carrera 13 Buenaventura, Centro Santa Marta, carrera 19, Barranquilla, Prado, Bucaramanga, Cabecera, Bucaramanga, Centro, Cali, Centro, Calle 10, carrera Sexta, Cali, Santa Mónica. Cartagena, Badel. Cúcuta, Avenida Quinta. Cúcuta, Avenida Cero. Duitama. Ibagué, Piedra Pintada. Medellín, Centro. Medellín, Premium Tunja, Plaza Bolívar Neiva, Centro Neiva, Avenida 26 Pasto, Centro Pereira Río Hacha, Cincelejo, Sogamoso, Villavicencio, Carrera 48, Soacha, En los centros de experiencia Movistar te brindarán información sobre los planes, productos y servicios disponibles. Podrás hacer tus consultas y aclarar tus dudas. Conservir cuentas con servicios de interpretación de calidad. Movistar es accesible. La accesibilidad la construyo yo.